estará mañana abriendo las puertas de su nueva oficina en Moca. Precisamente el doctor López Solís afirma que nuevos espacios servirán para facilitar accesos, beneficios, corresponden a los afiliados afectados por accidentes laborales. Bienvenido y por otra parte, la situación de César Emilio Peralta, César el abusador, al parecer va a tener un bajadero, como se pudiera decir, o una negociación jurídica porque precisamente la Fiscalía Federal de Puerto Rico ofrece un acuerdo a César Emilio Peralta, César el abusador para que se declare culpable por los hechos que se le imputan por tráfico de sustancias y demás delitos, precisamente en el Distrito Federal de Puerto Rico. Bienvenido. eh Bueno, eh, hay una situación con la justicia, de, diríamos, de los Estados Unidos, porque muchas veces nosotros, el país, la República Dominicana, uh -huh. desconoce eh, los... Eh, los términos de esos acuerdos que hace con algunos imputados que precisamente se le envían o son extraditados hacia los Estados Unidos. Nosotros entendemos que la República Dominicana, donde se cometió el delito o parte del delito, porque es un tráfico internacional, de modo que tiene efecto en, en varias naciones, no eh, debería participar en esos en, en esos acuerdos, en esos arreglos, para que la República Dominicana también eh, preserve su patrimonio y, y preserve eh, su integridad y su soberanía en el orden judicial. Así es que no nos oponemos en ese orden sí. a, las, eh, a los acuerdos como una justicia quizás más avanzada que la nuestra, pero que la República Dominicana participe, sobre todo Robert y amigo, en el tema de, del uso y el destino de los bienes que son confiscados, los que sí. hay que devolver, cuál uso se le estará dando, o cuál será el beneficio que podría eh, tener el pueblo dominicano después de haber sufrido, podríamos decir, una especie de daños y perjuicios por la violación de sus leyes. Entonces nosotros entendemos que eh, la República Dominicana en el ejercicio soberano de la justicia eh, podría solicitarle a la justicia norteamericana participar en los términos de los acuerdos que se lleguen de conformidad con las violaciones y los ilícitos penales que se producen en la República Dominicana. Ese es una especie de punto de vista que nos gustaría que pudiera llevarse a cabo a los fines de garantizar la permanencia del país. Mira, bienvenido, yo creo que como bien tú has dicho, los bienes que han sido confiscados, especialmente más de ellos discotecas, apartamentos y vehículos de lujo, yo creo, bienvenido, que esto debería, como que la República Dominicana, debería también, como de una manera u otra, recibir beneficios de estos bienes, porque... No es solamente el hecho porque yo tengo algunas dudas porque veo algunos de los locales que fueron cerrados que ya veo algunos que están siendo aperturados. Precisamente me dicen los jóvenes que visitan un lugar que está por aquí por la zona de Cristo Rey que ya fue aperturado y ese era uno de los bienes confiscados a César Emilio Peralta que uno diría pero ¿y qué pasa? Es que si logra un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos hay que devolverle todos sus bienes nuevamente como pasó con casos anteriores. Pero hay algo bienvenido que yo aquí aprovecho para llamar a nuestros legisladores a la atención. ¿Y cuándo será que tendremos una ley de extinción de dominio, que haya el Estado un real beneficio, que no tenga que ser un acuerdo para que me dejen esto, sino que haya un real acuerdo, que la República Dominicana se pueda beneficiar cuando personas vinculadas al narcotráfico llevan a cabo todo un proceso de tráfico, de lo que tiene que ver hasta utilizando República Dominicana como puente y todo esto. Y entonces a República Dominicana termina quedándole la menor parte de todo esto. ¿Tú eso eso es... Y no, perdóname. Y sin mencionar, bienvenido, la droga que se queda circulando en el país. Pero claro. recuérdate que muchas veces el pago no se hace en dinero, sino que en especie. Y sí. esa droga hay que moverla y venderla para poder obtener los beneficios. Hay que, que hacerla que, dinero porque no, se por produce ese sector. Bueno, precisamente cuando hablaba de que el acuerdo debería participar en la República Dominicana, es que lamentablemente también a veces, a veces las legislaciones vienen eh, y para su formación o conformación en el contexto y el texto de las mismas, eh, también nos la traen y los legisladores dominicanos, usted lo ha visto ni siquiera a veces leen una para aprobar una situación. Entonces, no es una ley que tiene un beneficio para la República, sino sabrá Dios. Digo, en principio, ¿no? Sí. Y con relación a los bienes que a veces son utilizados, negocios reabiertos, bueno, hay, hay un interés económico a veces, que tiene, por ejemplo, las mismas actividades, y que lo una un bien o un negocio cerrado, etcétera, eh, podría estar causando más daño que bien. Entonces, tendría que legislarse para discriminar por qué razones y cuáles son los beneficios de que un negocio se aperture, independientemente que sea administrado de una manera diferente. Nosotros tenemos, de alguna manera, la figura sí. del administrador judicial o secuestrario, sí. donde la justicia dominicana de un juez a través de una sentencia, eh, un bien confiscado, pues le da un destino sí, para que la sociedad pueda favorecerse y la economía también sí. de, de, de esa actividad comercial, la cual está en observación de la ley. Porque las leyes son, la pena, perdón, sí. son personales y los negocios, si hay una actividad económica que a veces significa una cantidad de empleo o una producción, sea en bienes y servicios, pues nosotros entendemos que bajo ciertos regímenes se puede eh, mantener un negocio abierto, en lo que se determina eh, el destino final. Porque resulta que tú sabes que los procesos judiciales, por ejemplo, en la República Dominicana, duran años sí. y los bienes se deterioran. Si son vehículos, un vehículo tres, cuatro años eh, en un depósito, pues... Sí.